¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy, estoy muy contenta de estar aquí con, con ustedes Y miren, ahora traigo... ya va a empezar el perico a hacer ruido, por Dios, porque siempre que grabo El día de hoy, chequen que me peiné, bueno no me peiné, este, hacía calor y me puse una colita de caballo Pero pues ya casi no me sale la colita de caballo porque pues ahora traigo el cabello suelto casi todo el tiempo pero bueno, el día de hoy eh, les traigo el caso Es un perfil que me han etiquetado full O sea, en lo que es TikTok me han mandado el, el perfil eh, por Instagram también Lo cual les agradezco muchísimo Si encuentran más casos así de los que ustedes quieran que yo hable eh, Envíenmelos, envíenmelos para yo poder checarlo Porque así fue que yo llegué a este perfil A mí nunca me había salido Generalmente yo traigo videos o una de dos O que me etiquetan o que me sale Nunca me había salido Entonces, pues como me etiquetaron, pues aquí estamos entonces, es algo muy curioso que ya hemos visto en otras dos ocasiones, por lo menos en este canal, pero de igual modo, atrae mucha atención, bueno, más bien mucha curiosidad, ¿no? pues sí, atención curiosidad, por lo que es, o sea, en los tres casos que, que he hablado como de esta misma situación, la verdad es que... Es que sí está un poco extraño, o sea, y ya. Pero bueno, fantasmitas, antes de comenzar recuerden suscribirse. Aquí está choc ahora sí lo estoy tapando mucho, pero bueno, ahí está choc y ahí está Millie, como pueden verla. Millie está cansadita porque acaba de salir a, a jugar intensamente. Ven, nada más saluda y ya y bueno entonces les digo recuerden suscribirse antes de que se vayan para que Milly Chuck y yo estamos muy contentos y bueno aquí les dejo eh, mis, mis redes sociales me pueden seguir por Instagram Facebook TikTok y Twitter entonces estoy por ahí haciendo contenido pero adelante con este video no sé porque pues ya queremos ver qué está pasando ya no hables tanto por favor adelante bueno fantasmitas este es el caso bueno mmm, la situación más bien de un perfil llamado Mont BK5959 así tal cual, aún no tiene descripción como se pueden dar cuenta ustedes no tiene muchos seguidores, pero aún así tiene como bastantes visitas en sus videos y ya entenderán el porqué Ahora, no tiene tantos seguidores, entonces les digo, pues no está como que trayendo muchísimos, muchísimos ojos. Como otras cuentas que ya tienen un millón, cien mil y que crecen así rapidísimo. Esta cuenta no es igual a eso. En lo que les decía al principio de... O sea, en la intro, de que ya hemos visto esta situación en, otro, en otras personas. Es esta situación... SITUACIÓN. De eh, personas que se enamoran o que crean una vida alrededor de objetos en este caso muñecos ya vimos el caso de felicity de twitter recuerdan la, eh, que se casó con su muñeca y pues que ahí hicieron las fotos de su boda y demás y que vive con más muñecas como estilo zombie no ya vimos en otro en otro sí en otro perfil también de una mujer que se casó con su muñeco y hasta tiene hijos muñecos y todo con su muñeco ok y esta es la tercera vez esta vez es un hombre que les digo, hizo como su vida alrededor de lo que es su muñeca, pero no nada más tiene como una muñeca que eh, me parece que su nombre le llaman Natalia, sino que también tiene dos hijos, dos hijos muñecos. Ahora, eh, sus videos son, les digo, como videos normales que tú verías como en una pareja, ¿no? O sea... Así como juntos, de que la cancioncita de fondo, dándose besos, o sea, bueno, él dándole beso pues, a, a, su, a Natalia, pues, a la muñeca. Y, eh, bueno, entonces les digo, tiene varios video, videos, así que yo diría, bueno, si lo estoy viendo en una pareja normal, pues, es totalmente normal. Nada más que aquí el hecho, pues, que cambia, obviamente, es que, pues, es la muñeca. Pero ojo aquí. Él está muy consciente de que es una muñeca y todo O sea, no lo crean que es como de que, ay, bueno, o sea, no, no sé, otra situación de que lo que sea Sino que él está súper consciente, ¿ok? Que es una muñeca y que todo ahí el rollo así, muy bien eh, Aquí los videos que más generaron así como, ¿ok? Son eh, estos videos donde sale, ay, es que no sé Bueno, estos videos ya están en internet, ya son públicos, entonces, bueno Yo, eh, sale con los, me imagino que son los papás de él que ni siquiera sé bien bien su nombre. Pero bueno, eh, son los papás de él. Y pues están conviviendo. Como pues convivirían los suegros con el hijo y su esposa. En un lugar público, con cervezas y todo. Y pues se ve que están platicando. Y que el señor, es decir, el papá de él, quiero suponer. Pues sí, ¿verdad? Um, está así como, como grabando. Grabando así como de que, ay, cómo estamos conviviendo y demás. Y ahí está la muñeca. Y la muñeca pues tiene su botella de cerveza, y tiene, o sea, así, y le están hablando a la muñeca, ¿ok? Entonces, eh, videos más adelante tienen fotos todos juntos, como en alguna familia, como de que, Ay, nos vimos, mucho gusto, vamos a tomarnos unas fotos como de recuerdo, entonces tienen varios videos así, por lo cual, pues, esta situación de la muñeca y de los hijos muñecos y la esposa muñeca, pues, es conocida como por la familia de él, Ok, entonces les digo, son, son varios videos así, uno como de cumpleaños y yo me imagino que también la gente le llama la atención que esta situación la lleve como al público, o sea, dejen ustedes el público de TikTok, ¿no? Sino que él sale a lugares, es decir, hacer la despensa y cosas así y pues siempre tiene como a la muñeca ahí. Y les digo, pues esta situación con los papás de que hay las cervezas y la convivencia y no sé qué. Y sí, así como que los parques, las fotos, el cumpleaños ahora de la muñeca, ya están los niños. Tiene varios videos con los niños donde sale así de que, ay, ma, este, un año más siendo papá y cosas así. Bueno, entonces les digo, esta vida gira como en torno a eso. Aquí lo curioso es que él, él menciona en varios videos... Que él sabe que está con una muñeca y pues que es una muñeca y demás, pero que él hace eso como por no estar solo, o de hecho en un video así tal cual lo dice, si no fuera por mis muñecos, o sea, yo sé que son muñecos, pero si no fuera por mis muñecos yo estaría muy solo, o sea, yo estaría totalmente solo, y es por eso que, por los, o sea, dice una palabra así como de que, pues peor es nada, ¿no? O sea, prefiero estar con los muñecos que estar solo. Entonces, él está consciente, pues, de que a lo mejor es una, pues, situación un poco singular, vamos a ponerlo así. Pero, pues, él explica eso, o sea, no quiero estar solo y, pues, pues, estoy pues con mi muñeca y con los muñecos y con los niños y no sé qué. Y entonces, pues, sigue creando videos porque, pues, en realidad, pues, él así vive, supon suponiendo, pues, que esto sea en serio. Porque, por ejemplo, el caso de Felicity, que es el de Facebook de las muñecas zombie, eso sí era como en serio, porque, o sea, les digo, tuvo toda una ceremonia con su muñeca, de que se casó, y decía así como de que, oigan, ya no pueden como tomar las fotos y antes perdírmelas, porque pues es como mi vida, o sea, realmente ella sí vivía así, hasta donde yo me quedé, pero, por ejemplo, la situación de la chica de Brasil que se casó y que el bebé muñeco y todo lo demás, eso era como parte de una obra de teatro, un experimento social que estaban haciendo y pues bueno, como que ahí quedó. Entonces, este, es internet, o sea, al fin y al cabo todo lo que veamos en internet pues sigue siendo internet, entonces pues, así como puede ser cierto, puede ser falso, o sea, 50-50, ¿no? Entonces supongamos que esta es una situación real, él está consciente de que pues es una muñeca, de que él está solo y pues que no quiere estar solo, por lo cual pues su compañía son, son las muñecas. Y lo dice en varios videos, de hecho dice de que no, pues yo es que yo estoy muy contento con mi muñeca, con Natalia, como que nadie me ha hecho sentir así. Y pues yo voy a hacer todo lo que tengo que hacer y que te tengo que hacer pues casarme. O sea, el siguiente paso a su relación con Natalia, pues es casarse y yo me voy a casar. Ok, entonces dice de que no, también este... Bueno, vamos a verlo porque también tiene una forma como de... Narrar las cosas que yo sinceramente no le entiendo mucho Pero vamos a ver el último video que literal cuando yo estoy grabando esto Lo grabó hace una hora, lo subió hace una hora eh, Para que escuchen de su boca lo que él dice Porque dice como que tiene en mente cinco mujeres como que le gustan eh, Pero yo entiendo como que... Mmm, pero nadie le gusta tanto como Natalia Pero bueno, vamos a ver ese video aunque hay como cinco mujeres que son bonitas y que tengo en mi imaginación y no he podido hacerlas igual con el mismo rostro ella. no he podido entonces, pues... La llama muestra, bueno, que me llegue algo, algo sí, digo, algo. Tiene una, una forma en que eh, tal vez yo no la entienda muy bien a qué se está refiriendo cuando lo dice, eh, pero de que él está consciente de toda esta situación, él sabe, ¿ok? O sea, no es como que algo bueno, no se da cuenta, no. Simplemente a lo mejor es un hombre que se siente solo y, y, pues, que se siente en compañía con sus muñecas. Digo, que sí si está un poco raro. Pues sí, tal vez. Les digo, es una situación muy singular. Que no ves diario. Y a lo mejor una vez en tu vida o cosas así. Pero, pues, sí pasa. ¿Ok? Entonces, pues, les digo, tiene su vida. Con su... Es... Bueno, no su esposa. Bueno, pues sí o no, no sé. Y con los niños que tiene. Con los niños no salen tanto en videos. Pero la esposa sí sale, pues, en todos. Y, pues, todo es así como... Nuestra vida en pareja. Pero bueno, hasta ahí es todo lo que yo sé. Porque no tiene redes así como linkeadas una con otra. Como para yo irme a investigar un poco más a fondo. No tiene nada. Entonces, pues, no sé. Y esto se ve como más improvisado. No tanto como la del bebé de Brasil. Digo, con sí, pues que tuvieron el bebé donde se veían más personas. Y como que, ay, sí, ahora que está embarazada y se ven más personas. Ahí como preparando, ya saben, ¿no? Como que es un caso como... Más preparado. Y este no se ve así. nada que ver. Pero bueno. De todos modos me gustaría eh, que me dijeran en los comentarios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ya habían visto estos videos? ¿Qué opinan de estas situaciones? Digo, es la tercera que vemos en este canal. Y pues de, uh, posiblemente hay más. Pero pues no lo hacen así como público en TikTok. Y bueno, fantasmitas. Pues esto ha sido todo por este video. Este, pues díganme qué onda, qué piensan, qué creen. Si es como... Pues sí, o sea, parte de contenido de internet o realmente pues nada más es un hombre que se siente solo, pues está en compañía con sus muñecas. O qué opinan. Y bueno, les mando mil besos. Nos estamos viendo al siguiente. Mili, ya se quiere salir. Día adiós. Los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente y les mando mil besos.